Fueron el dúo cómico más importante de los 70 y los 80, también fueron doctores, mafiosos, actores, colimbas, futbolistas, basquetbolistas, guías turísticos, bailarines, amigos de un extraterrestre, entre otros personajes que interpretaron en más de 20 películas. Pero a pesar de ser muchas, pero muchas cosas, siempre se llamaron igual, Jorge y Alberto. Hola Alberto. <risa> ¡Jorgito! ¿Qué haces Alberto? Jorge. Alberto. Jorge, despertate. ¿Quién es? Alberto, abrime. Por eso hoy, entre los resumos y lo más. Suena la orquesta. La evolución la orquesta, del cine de Olmedo y Porcel. Obviamente los protagonistas siempre van a ser Olmedo y Porcel. Y van a interpretar a dos hombres de unos 40 años que usan traje y que siempre, pero siempre van a ser adictos al sexo. Ven a un beso, mi amigo casi depravados sexuales. ¿Eh? Nunca me dé la espalda. Por no decir abusadores. Sí. Pero qué dice? Dame un beso. Pero qué dices Dame un beso que me quieres Volver loco con todo lo que me estás contando. Y a veces se les va un poco la mano, pero de eso voy a hablar más adelante. Che, tené cuidado con lo que decís, ¿eh? El tema es que ellos odian a sus esposas. quédate tranquilo, que de esto sacamos algo positivo. ¿Qué? Que cuando lleguemos a nuestra casa no estarán nuestras mujeres para rompernos los cataplines. A veces las odian porque ellas no quieren coger y otras veces porque son viejas. Y cuando digo viejas quiero decir de la misma edad que ellos, o incluso más chicas, pero para los parámetros de este cine ya son viejas. Entonces en vez de divorciarse, que sería lo más lógico, ellos siempre se las van a rebuscar para estar con otras mujeres. Que nos perdonen nuestras mujeres, pero tenemos que salir por ahí a buscar dos atorrantas. Y en casa, dos señoritos. Y afuera, dos degenerados. Ellos no están solos en sus películas, no. Están acompañados por un montón de cómicos de la época y ellos son Adolfo García Grau, como el que siempre hace el jefe medio malo que el medio y porcel terminan cagando. Y siempre tira vuelo a remates. Coño, qué noche de mierda. ¿Qué hace? portal Portales, el que siempre interpreta el serio de la película y la mayoría de las veces es un médico. Gogó Rojo, Ethel Rojo, María Rosa Fugazot, Betiana Bloom, Luis Albinoni, Susana Traverso, como las chicas que solo están ahí para que el medio y por ser las quieran tocar o para ser las esposas. Susana Jiménez, como la que está a la par de la dupla y no deja que la toquen. Por favor. Perdona. Moria Kazán, como la otra que está a la par de la dupla y no deja que la toquen. Fue. Yo esperaba que mi matrimonio fuera un poquito más romántico He dicho fuera ¿Cómo sos, eh? Y la participación especial de Tristán Que siempre hace el torpe que se cae ¡Ah! Cuidado, hombre, ¿se hizo daño? No, no, doctor, son los nervios Además, las películas siempre van a tener Dos puntos Algún momento musical que no dura menos de 10 minutos Cuando quieres Tú me buscas esta emoción Que es mi pasión Deseo Conocerte Estar junto a ti Escenas de ellos disfrazados de mujeres Chistes con juegos de palabras Si yo pongo el 7 Te lo rompo con el ala de basto Por los ojos Sí, porque tiene los ojos así. Mis medidas son 90-60-90. Las mías no. ¿Son plumas de gallina? No, avestruz. Sin embargo, parecían de gallina. ¿Por qué? Por la pechuga. Ah. Y chistes con doble sentido, donde un personaje dice algo con una connotación sexual, el interlocutor le pregunta, ¿qué dijo? Entonces el personaje lo arregla. Pero no está muy caliente. Eso es lo que vos te crees. ¿Cómo dijo? No, no, que tiene razón, lo voy a regular. Lo mejor va a ser que se meta en la cama lo antes posible. Conmigo. ¿Cómo, doctor? Digo, que conmigo al lado va a recuperarse muy pronto. Y ustedes se estarán preguntando, ¿de qué tratan las películas de Olmedo y Porcel? Bueno, eso va a ir variando y dividí todas las películas en varios grupos, así que arranco con el primero. Las primeras nueve películas son más o menos iguales. Comedias de enredos donde el medio y porcel son ciudadanos comunes que fingen ser personas diferentes para conquistar mujeres, pero que al final se descubre todo y se quedan solos. En la película Los doctores las prefieren desnudas, se hacen pasar por doctores. En Hay que romper la rutina, se hacen pasar por estilistas. En Los hombres solo piensan en eso, se hacen pasar por estafadores. En Las turistas quieren guerra, se hacen pasar por guías turísticos. En Encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo, se hacen pasar por empresarios teatrales. Y en A los no se les va la mano, se hacen pasar por médicos de nuevo. Esta última tiene una escena muy rara que es esta. Se enteró que parece que van a vender a Maradona en España. ¿Cómo? Se enteró que parece que van a vender a Maradona España. Como si cuando hicieron la película no sabían a dónde iba a ir Maradona, entonces lo filmaron sin decir nada para después redoblarlo arriba. Me hace acordar a esta escena de los Simpsons. Sí, desde que era pequeño, siempre amado a los halcones de Atlanta. Se enteró que parece que van a vender a Maradona España. De este grupo de nueve películas destaco dos: Los Caballeros de la Cama Redonda. Primera película en presentar juntos al medio y porcel, pero acá no eran dupla todavía compartían protagonismo con Chico Novarro y con Tristán. Ellos son cuatro empleados de una zapatería que alquilan un bulín para tener relaciones extramatrimoniales y por una cosa o por otra siempre se les complica. Y algo que me causaba mucha gracia de Chico es cuando creían que Porcel iba a tener relaciones con la tía. Señora ¿Qué hace usted acá? <risa> y la otra a destacar es Expertos en Pinchazos, donde el medio y porcel hacen de unos farmacéuticos y sin querer le venden veneno para ratas a una motoquera y después la tienen que buscar y para eso se infiltran en una banda de jóvenes y hacen chistes de cómo hablaba la juventud en esa época. Así que, gente, así hablaban los jóvenes de los 80. Si sí, sos de décima, rico. Pero muñeco, ¿qué te pasa? Curtiza puro, en cualquier momento nos vemos. Vamos, boys. Sí. Calmo. Pero Gil, Gilazo de goma. Tirame las agujas, men. ¿Qué? Que me tirás las agujas. Ya no claro, conoces de la farmacia. No es momento para poner inyecciones, nena. ¿De qué inyecciones me hablas? Tirame las agujas, te pregunto la hora. Pero la más rara de todas estas es, los hombres solo piensan en eso. Porque en medio y porcel fingen ser estafadores para cagar a un empresario tataral, pero en un momento pasa esto. La acción transcurre en el campo. La hora de la siesta. Clodomira era su nombre. De la pampa era la flor. Tenía 20 años llenos de juego y amor. Así le empiezan a contar una obra de teatro y la película se toma como 10 minutos para mostrarnos esa obra que nada tiene que ver con la trama. La última película de esta etapa es A los cirujanos se le va la mano, de 1980, que como dije se hacen pasar por médicos pero al final de la película tienen que operar a un jefe de la mafia, y esto de la mafia les abrió una puerta para salir de este costumbrismo argentino y poder interpretar otro tipo de personajes en otro tipo de historias. Entonces arranca la etapa 2. A partir de acá vamos a empezar a ver a Olmedo y Porcel interpretando personajes un poco más complejos que dos cuarentones que la quieren poner. En la primera película de esta nueva etapa, Las mujeres son cosa de guapos, que para mí es la mejor película de la filmografía de Olmedo y Porcel, ellos hacen de dos peones que son contratados por un mafioso para que sean sus matones. Esta película está ambientada en 1930 y arranca con el asesinato de un político, un político que es el novio de Susana Jiménez. ¿qué te pasó? Ignacio. Entonces ella se va a unir Olmedo a Porcel y a Moria Kazán para intentar demostrar que el culpable es el otro político el de la oposición que es mafioso y autoritario, interpretado por Javier Portales. Como ven, la trama es muy distinta a las películas anteriores. El objetivo principal de Olmedo y Porcel no es ponerla, aunque siempre van a estar pensando en eso. Y los chistes son diferentes. <risa> ¡Qué cagada! De chico me hacía reír mucho este. Un poco de sangre, en las venas, bien que reaccionaría. ¿Qué va a reaccionar? Déjalo este mariquita. ¿Qué hace de sordo? Y este lo entendí recién ahora de grande. ¿Vení, Rico? Aguantate todo lo que puedas. A mí me lo decís. ¿Qué te crees que soy, Gil? Aguanté todo lo que pude. Esta película es muy buena porque tiene mucha bajada de línea de los fraudes de las elecciones. Uf. ¡Usted no se va nada! ¿Es cierto que votó antes? Sí, cuatro veces. ¡Qué ejemplo, eh! ¡Es un fanático del civismo! Sí los que me dieron la libreta de reglamento fueron... ¡Fueron! ¡Está muerto! Seguramente un infarto. ¿Y el agujero? Y un infarto con orificio de salida. Y del autoritarismo de los políticos? ¡Viva el doctor! ¿Y cómo lo quiere el pueblo, doctor? Y encima tenés al personaje de Moria, que es una prostituta que se quiere vengar de su cafiolo. Todo muy jugado teniendo en cuenta que era el año 81 y el país estaba en una dictadura militar. Jacinto creo que se nos está yendo la mano. ¿Y qué crees? Hace 20 películas que estábamos esperando esto. Esta le siguió Los Fierecillos Indomables, donde Olmedo interpreta a un director de una escuela y Porcel a un tipo que se hace pasar por inspector. Esta es la primera vez que los personajes de Olmedo y Porcel no se conocen previamente y la primera vez que Olmedo no hace de un pajero. Desarrolla sus músculos. Y qué bien desarrollados están. Yo prefiero el desarrollo de la mente, soñar, imaginar. He ahí el secreto. ¿Quiere continuar la inspección? Es por allí después está Sálvese Quien Pueda, película donde se cuentan dos historias en simultáneo. ¿Dos historias en simultáneo en una película de Olmedo y Porcel? ¡Ja! ¿Qué me decís, Christopher Nolan? Una historia de Olmedo que interpreta un científico y la otra de Porcel que interpreta un detective. Acá casi que no hay chistes de doble sentido y los personajes ya no tienen como objetivo ponerla, sino casarse. El punto más alto de esta etapa es los extraterrestres, donde Olmedo y Porcel conocen a un extraterrestre. Sí, toda la película es una parodia a E.T., la de Spielberg, pero acá el extraterrestre se llama Monguito. De... ¡Arriba, Munguito! Esta es, por lejos, lejísimos, la peor película de Olmedo y Porcel y por motivos que voy a explicar a continuación, porque ahora se viene la etapa 3. Hacer películas con guiones más complejos es más difícil que hacer películas con guiones pelotudos. Encima el Baby Porcel sacaban dos películas por año, pero también por separado hacían otras dos o tres películas más, más los programas de televisión y más las obras de teatro. O sea que ya para finales de los 80 se hacía muy difícil filmar las películas. Entonces, para poder completar una película de por lo menos una hora y veinte, tuvieron que acudir al viejo truco de la varieté. ¿Qué significa eso? Significa llenar la película de distintos números artísticos que nada tienen que ver ni con la trama y mucho menos con el medio y porcel. Como por ejemplo, muchos, pero muchos, pero muchos números musicales, artistas invitados como María Marta Serralima o los Pimpinela, números cómicos, Mario Zafak haciendo muchas, pero muchas, pero muchas imitaciones y los personajes directamente contando chistes. A vos tu mamá no te daba el pecho, te daba la espalda Vos aprendiste a caminar a los dos meses porque nadie te quería llevar en brazos ¿Pero qué pasa? ¿Todos se la agarran conmigo? O sea, literalmente están sentados contando chistes Se dice que el mayor responsable de esta decadencia es Enrique Carreras Quien se encargó del guión y la dirección de las películas de los extraterrestres Y todos coinciden con que la mejor etapa de la dupla fue cuando estaban a cargo de Hugo y Gerardo Sofovich Pero bueno ya para los colimbas al ataque, tercera parte de la saga el medio por ser en el servicio militar, tuvieron que rellenar la película con un pedazo de las dos anteriores porque juntar a la dupla era casi imposible. De hecho, durante gran parte de la película ellos ni aparecen, porque a todas estas complicaciones había que sumarle que la dupla, como pasa con toda dupla cómica, estaba peleada. El problema era ser, como siempre. Él tenía fama de ser un maltratador, de las mujeres que trabajaron con él son muy pocas las que tienen buenos recuerdos. Pero su problema no era solo con las mujeres, no, trataba mal a todo el mundo, incluso al mismísimo Olmedo, su amigo. Si vos sos mi familia, vos sos mi hermano, mi amigo, mi sos amigos, conocidos y gracias. Porcel se quería separar de Olmedo porque creía que él era el más talentoso y también creía que Olmedo era un ancla para su carrera. Cuando es obvio que el más talentoso y el más gracioso es y siempre será Olmedo. Dime una cosa: ¿qué eras vos antes de conocerme a mí? Gordo. No, gordo, no, era artísticamente. Te hablarás desconocido, un tipo, un segundón, un partiquino, al que no le daban el bocadillo de la mesa está servida por miedo a que te comieras todo. Cuando Olmedo se enteró de todo esto, pidió que separaran a la dupla de una vez y para siempre. Pero antes llegaron a filmar unas últimas dos películas. La anteúltima es La Galería del Terror, donde Olmedo y Porcel empiezan a trabajar en una galería donde hay un malvado hombre que quiere secuestrar gente y ponerlos a fabricar plata falsa el embajador atiende arriba no abajo nuestros protagonistas son hipnotizados pero después se hipnotizan para desbaratar todo el asunto no gordo, estábamos hipnotizados no mi si este desgraciado me prohibió morfar. Y la perforadora nos volvió a la realidad. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Fingir que estamos hipnotizados. Y hacerle creer que seguimos dominados y averiguar qué pasa en esa casa. ¿Algo más? Mamita? Sí, había buenos momentos de terror mezclados con comedia y toda la galería del terror está muy bien hecho. Llévenos a la salida y pueden sacarse las capuchas que nosotros somos de confianza. Así es. Esta es una muy buena película. Y para esta altura los chistes sexuales, los desnudos, el doble sentido, se terminaron. Atrás quedó la etapa donde querían abusar de las mujeres, ahora se enamoran. En la saga de Los Colimbas se divierten, se enamoran de Susana Traverso y Cris Morena. Y en la galería del terror de Beatriz Salomón y de Susana Romero. Y después llegó atracción peculiar, el final de la dupla Olmedo y Porcel. Acá por primera vez en esta saga, Olmedo no va a interpretar a un señor heterosexual. Él es un fotógrafo gay que tiene que ayudar a Porcel, un periodista heterosexual, a fingir ser homosexual para una nota. Y sí, los chistes homofóbicos no se hacen esperar. Pero el medo hace una muy buena actuación. Yo acá lo banco muchísimo Olmedo. ¿eh? Ay, está besado con la concha. La concha de su hermana. Me, me han molido los huesos. Ay, qué dolor. No puedo. Probablemente a modo de despedida vuelven al humor de manosear muchachas, vuelven los desnudos y el doble sentido. Ah, la pelota es eso? claro. Y lo usa naturalmente. Un buen fotógrafo. No puede estar sin su objetivo. A ver, ¿cómo? la película se va desarrollando con varios chistes homofóbicos y la trama nunca se desarrolla básicamente porque no hay tal trama. Pero por lo menos hay un final y son ellos dos sonriendo mirando a cámara y con esta imagen termina para siempre la dupla Olmedo y Porcel. La película se estrenó el 3 de marzo de 1988 y dos días después Alberto Olmedo murió en Mar del Plata convirtiéndose en una leyenda y en uno de los cómicos más queridos y respetados del país. Por su parte Porcel filmó una sola película más en Argentina, El Profesor Punk, que se la dedicó a Alberto Olmedo. Y después se fue a Estados Unidos donde participó en Carlitos Way con Al Pacino. Así como se dice que Porcel odiaba a Olmedo, también se dice que su muerte lo llevó a Jorge Porcel a una depresión zarpada que lo terminó convirtiendo al evangelismo y siguió en esa siendo pastor hasta el 2006, que murió de un paro cardíaco. Y esta chicos fue la historia del cine de Olmedo y Porcel Obviamente nada envejeció peor que estas películas Las primeras nueve se basaban en chistes de ellos tocándole el culo a las minas O de ellos queriendo abusar de alguna mujer Y hay dos escenas donde cruzan un límite Una es esta donde Susana Jiménez se desmaya Y ellos creen que está muerta Pero eso no parece ser un impedimento para Olmedo No, no, no, no, no, una, una muerta, no, no, Debe estar fría. No importa, echamos una pava de agua caliente. No, vamos a ir en cana. ¿no? Déjame un poquito. Oh. Está viva. Oh. Déjame a no. Y la otra es esta donde directamente, directamente dejan inconsciente a Susana y a Moria. Que te diviertas. Gracias, después te cuento. <risa> Y la respuesta a esto siempre es la misma Era otra época Y es verdad Era otra época Pero Hugo Sofovich siguió haciendo lo mismo hasta 1998 con rompeportones. Te he equivocado A mí me violaron esta mañana Y todavía tengo las marcas en el cuerpo Ah, ¿sí? A ver, mostrame las marcas que te dejó, a ¿eh? ver ¿Cómo no? Mira Degenerado. Pero bueno, está bien, Olmedo y Porcel era otra época, pero en polémica en el bar, programa de Gerardo Sofovich que ahora maneja el hijo, siguen haciendo lo mismo hasta por lo menos el año pasado. Uh, ¡Ey! ¡Ey! Y acá se puede apoyar un vaso, tranquila. Ah <risa> bueno, Olmedo y Porcel era otra época, en la época donde era legal violar mujeres. Por lo menos todo esto sirve para que hoy podamos ver este cine y entender lo hecha mierda que teníamos la cabeza en los 80. Aún así, es el cine nacional que tenemos, es parte de nuestra cultura. Y hay que respetarlo. Ay, como me engrupen con eso del nacionalismo. No. Ah, tiene razón Moria. No es obligatorio que lo respeten. Respeten los que se les cante el culo. Este cine es indefendible. Acá lo único que importa es qué opina mi tía Marta sobre Olmedo y Porcel. Marta, ¿cuál es tu película favorita de Olmedo y Porcel? Ay, mira, ahora no me acuerdo. ¿Cuál te gustaba? Ay, no me puedo acordar. ¿Quién te gustaba más, Olmedo o Porcel? A mí me gustaba el Olmedo, Olmedo, el porque el porcel es un gordo que, bueno, también te hacía reír. Pero preferís Olmedo. A el mí me gustaba más Olmedo, más gracioso. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.